Eh, hacer un llamado al ministro de Interior Policía Chubasque. El fin de semana, recuerden que hablamos de la visita que él estuvo haciendo, él no, una comitiva del Ministerio de Interior Policía eh, donde lo encabezaba la gobernadora eh, Xiomara Cortés, así como también el alcalde eh, y otras autoridades de allá. No, la número uno, señor director. Eh, la, eh, la número uno que voy a decir, esa no. Eh, ahí. Entonces, esta situación fueron a ser un día seguro, allí se hicieron tipificación de sangre, se hicieron algunos juegos deportivos, charlas, y se hizo entre el sábado entre viernes y domingo y sábado, de este fin de semana. Y eso es aplaudible. El esfuerzo que está haciendo el ministro de Interior Policía, hay que reconocerlo, aunque este cáncer, yo siempre he dicho que la delincuencia es un cáncer en los países como el de nosotros en Vía de Desarrollo, es lamentable de que, por ejemplo, los esfuerzos que está haciendo, Mereza San Martín, eh, donde se militarizó por los altos índices de delincuencia, los tiroteos, entrebantas, los atracos, los robos, eh, y se hizo un esfuerzo. Lamentablemente, es eh, lo que yo decía, hay que darle continuidad, no podemos descuidar. Ya el fin de semana, precisamente el, el, el viernes, el ministro hizo el lanzamiento de Mi País Seguro en el municipio, digo perdón en la, en la provincia de Santiago y algunos sectores populares donde se iba a dar inicio, Mi País Seguro pero, ya en San Francisco miren ustedes estas imágenes, señor director ahora sí, la número uno, como realmente situación, tiroteo que uno creía que bueno, de hecho nosotros vimos las líneas en los primeros días de Mi País Seguro y específicamente en el centro de San Martín, la gente llamó que todo estaba tranquilo que ya se, se había se había vuelto a, a la normalidad a la semi normalidad. Y miren ustedes lo que ocurrió este fin de semana, un tiroteo. Entonces, yo no, yo no puedo, yo no puedo aceptar, y con esto le hago un llamado al general Ferreira Veras, quien es el director regional nordeste de la Policía Nacional, de que un tiroteo en un pueblo tan pequeño como San Francisco de Macorís, la policía no llegue en menos de cinco minutos. Se supone que la policía anda patrullando en las calles de San Francisco y el sector San Martín está fácil de llegar. De hecho, está a menos de tres minutos. Es eh, más, ¿qué tres minutos? Dos minutos del cuartel de la Policía Nacional. Es más, esos tiroteos se escuchan en el cuartel de la Policía Nacional de San Francisco de Macorís. Entonces, los delincuentes van a seguir los enfrentamientos y todo eso. Es la respuesta de la policía que debe ser más rápida, más efectiva. Tiene que ayudar al esfuerzo que está haciendo el ministro Chuarte, porque el ministro se apoya de la policía principalmente. Aunque el plan Mi País Seguro entran varios factores y es eh, un proyecto eh, multi interinstitucional entre el eh, Ministerio de Educación, Ministerio de Deportes, eh, Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera. Pero el, el eje central es la policía nacional. Roberto, Roberto, así me así dice, me ¿sí escribe un televidente basado a tu comentario que fue a la policía que sacaron del sector rabo de chivo a tiro en esas imágenes que presentamos ahí. O sea, que la policía intentó penetrar y los moradores no permitieron que la policía sí, entrara. Sí, pero, pero cuando se armó eso, la policía duró mucho para llegar. Yo sé que fue la policía, pero... Es la respuesta que no debe ser muy... ¿Tú sabes por qué lo operan a tiro? Por eso mismo. Mira la semana pasada. Se armó un enfrentamiento. Tiro, piedra y de todo. El policía no llegó a tiempo. Ese es el detalle. Es la respuesta porque hemos dicho que en vez de hacer los, los eh, incómodos e inservibles, eh, obsoletos, eh, retenes, la policía, si la policía está patrullando por ahí, evita cualquier cosa. Porque la policía debe de ser preventiva. A eso que yo quiero hacer hincapié. ¿fue que pensaron que era de Navidad, Roberto, esos tiros? Por Dios, Luis, por Dios. Por... Tiene que ser. Porque es... Luis, Luis, Dios. No, no, es que es lógico Pero, lo que Roberto dice. que esos disparos se escuchan y siendo de noche, donde no hay tanto tránsito, porque... Roberto, hay personas mucho más, un poquito, o, o, o ya estando en la parte eh, de la salida, la salida hacia Santo Domingo, que escuchan los disparos cuando, cuando en anteriormente más constantes se hacían a las 11, 10, 12 de la noche y que nadie podía dormir. El que tiene su casa de sin no puede dormir tranquilo. Y el que sabe que yo le digo esto, sabe que el que tiene su casa de sin yo viví esa experiencia cuando a veces eh, por donde yo vivía sucedía este tipo de, de actos pero, pero muy eh, no, no tan frecuente y tenía que ponerme debajo, debajo de la cama y, la, Mira, eh, y, las pie, y las piedras también a veces que lanzaban en este caso ahí no se ve pero los tiros sí incluso tanto me quiero... recuerdo en pleno confinamiento sí. hubo pero que parecía el viejo este en Texas, en los Estados Unidos. Sí, Entonces, es. lamentablemente, eso no se puede. Y es como tú sí, dices, pero, Roberto, la policía tiene un rango de zona de patrullaje, que no lo eh, hacen, no lo hacen, lamentablemente. Sí, eh, eh, eh, Luis, eh, 100% de acuerdo contigo. Y, y, y yo lo que digo, y el mismo ministro lo ha dicho, el mismo presidente, necesitamos una policía preventiva, repito en encasíllelo, ponlo entre comillas, entre paréntesis, en negrita subrayelo, preventiva para evitar eso, para evitar que la policía tenga que salir corriendo de la delincuencia. Porque eso me da a a entender de que ese plan que el ministro de Interior Policía Chubasque, que devuelve tu arma, el mando con tu arma ilegal y esto, ese de la población en el sector San Martín de San Francisco de no existe. En San Francisco de no hay una prevención... Roberto, que... ¿y qué pasó con los, con los oficiales, las autoridades que iban a estar en todas las esquinas como cuando inició esto del proceso de Mi País Seguro, que la intervención en San Martín? Yo no lo he vuelto a ver. En todas las esquinas... Habían dos. Pero mira el en resultado, todos. mira el resultado. A raíz de que ya no está intervenido el sector, mira cómo ya se están haciendo esos eh, impactos de bala, esos enfrentamientos entre la policía y los moradores. Fue tan precoz. ¿Eh? Eh, Demasiado la, precoz. La, la idea. Sí, no te arrastres, ¿no, Roberto? No, no, en, en realidad es así, en realidad es así. Yo, como decía al inicio del programa, es lamentable que las autoridades y la Policía Nacional haya tirado por la borda todo el esfuerzo y sacrificio que ellos mismos, en conjunto con el Gobierno de, de la República, han hecho para mantener un poquito más la seguridad en uno de los barrios en los cuales había más inconvenientes aquí en San Francisco de Macorís, como lo es el sector San Martín, cari San Martín cariñosamente rabo de Chivo. Yo creo que, que es, es muy lamentable. Ellos deben de ponerse los pantalones y continuar como lo estaban haciendo. No pueden aburrirse tan rápido de las medidas? Roberto, lamentablemente, y ustedes usted, usted que son mis compañeras y todo el público que nos está viendo, yo tendré que decir lo siguiente, pero entiendo de qué es la realidad creo que cuando vuelva a pasar otro suceso como las últimas víctimas que, pasa, eh, que, que, que tuvimos ahí dentro de ese sector, volveremos a, a ver las medidas endurecidas de parte del de ministerio eh, de la policía. De ¿no? La policía que no, no, porque, perdón, perdón, perdón, Luis. <coughs> Yo decía, reitero, el ministro o sea, el ministro de Interior Policía, Chubasque, está haciendo porque él es lo que hace el plan y lo pone en ejecución. Lo que deben de mantener al seguimiento son los diferentes directores de los, de, de, de, de, de, de los destacamentos de la policía. Ese patrullaje no pudo haber bajado. ¿eh? Y yo estoy diciéndole desde hace mucho tiempo... Bueno, pues, vamos a aprovechar al ministro de... cuando vuelva y, y, y, y vamos a... Estenuarle lo Roberto, que está sucediendo si? no, no, yo, Mira, el ministro yo le tengo estoy esperando confirmación eh, de una entrevista porque el ministro yo le voy a decir las cosas si no se las están diciendo, yo se las voy a decir hay que decírselo porque, porque mí... ¿qué pasa. el tema es que no podemos bajar la guardia y menos ahora en diciembre ahora es que debería de haber más presencia esos es policías que, que vimos la noticia también la semana pasada un lanzamiento, lanzamiento de nueve miembros claro, nuevos miembros claro. mira, eh, eh, vehículo eh, camionetas, motores, kits, eh, nuevos eh, oficiales, cámaras que se, para se los deran. oficiales. Yeah. Kits, entonces, eh, que, que comience a patrullar, no a hacer retenes por Dios, los retenes no resuelven nada. Pero es que Roberto, los retenes resuelven. Eso es el, un reteno se de ti. Roberto, los retenes resuelven, resuelven Padre. porque le llega un dinerito a ellos extra. Hey. Pero Paola, de por Dios. Ey.